¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este punto de encuentro de nuestra facultad Humanidades al Día. Estamos hoy día recibiendo, fíjese, a los alumnos que están comenzando a conocer la facultad, a interesarse en formar parte de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Y para iniciar el noticiario de hoy, vamos a darle una miradita a cuáles son las principales actividades que se desarrollaron en este periodo. El concurso de becas de colaboración académica para estudiantes de pregrado ha ampliado el cierre de sus postulaciones hasta el lunes 17 de enero. La Facultad de Filosofía y Humanidades convoca a estudiantes de pregrado a participar en el concurso de becas de colaboración académica en docencia para realizar ayudantías en los programas de pregrado de la facultad, particularmente en las asignaturas de primer ciclo. Universidad de Chile celebra 30 años de estudios de género con encuentro dedicado a la memoria y la contingencia. El encuentro conmemoró el hito fundacional de los estudios de género. En 1991 se creó el primer curso por iniciativa de la profesora, Kemi Oyarsum Bacaro. Con la colaboración basal de académicas como Olga Grau, Margarita Iglesias y Pilar Errazuriz, este espacio académico ha acogido generaciones de investigadoras que han aportado una perspectiva feminista, crítica y democrática a la universidad y al país. Universidad de Chile conecta a la comunidad en torno a la lexicografía española en seminario internacional. 19 conferencias y 40 horas de material, dejó el Seminario Internacional de Lexicografía Española, actividad organizada por la profesora Soledad Chávez Fajardo, en el marco del Magíster en de Lingüística Convenciones de la Universidad de Chile. Entre los muchos problemas que nos planteó la pandemia, yo vi y la manera como que tuvo que funcionar eh, toda la Universidad de Chile y nuestra facultad en particular, hubo un área que siempre se mantuvo ahí disponible y abierta para todo el mundo, que fue la biblioteca y que es la biblioteca. Por supuesto que hay maneras de uso de la biblioteca para cuidar el, el distanciamiento social, el uso de mascarillas y todo aquello que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo se debe usar nuestra biblioteca? Cristian Vergara, lo conversó con Janet García, la jefa de la biblioteca de nuestra facultad. Hola, estamos con Janet García Villavicencio, jefa de la Biblioteca Central Eugenio Pereira Salas de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Uno, para muchos y muchas, el corazón de nuestra facultad. Muchas gracias, Janet, por conversar con nosotros. Eh, me gustaría partir preguntándote, eh, ¿cómo eh, vivieron el 2021? Eh, sabiendo que fue una de, la, de, la, eh, de las instalaciones que primero se abrieron eh, a la recepción de público, eh, cómo lidiaron con eh, el trabajo de tesistas, profesores, las necesidades de nuestra comunidad. Hola Cristian, gracias por la oportunidad de poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido durante estos casi ya dos años de pandemia. Bueno, la verdad que nosotros eh, estuvimos trabajando todo el año 2020 también, a pesar de que no había atención presencial cierto, de, de alumnos, estuvimos haciendo un trabajo fuerte de, de referencia en línea, que fue una de, la, de, de las áreas que nunca dejó, digamos, de funcionar. Ahí nuestras bibliotecarias referencistas estuvieron siempre contestando las preguntas tanto de profesores como de, de, de alumnos en general, alumnos tesistas, posgrados, eh, y, y también, eh, bueno, siguiendo con la difusión, eh, hicimos muchas, muchas charlas, ¿cierto?, de, de competencias informacionales, de manera que el, tanto alumnos como profesores pudieran eh, usar las plataformas digitales disponibles, sobre todo el año 2020, ¿cierto?, y, y, y parte del 2021, que en el fondo fueron las herramientas que más se usaron, de eh, eh, dónde do, descargar eh, material en línea, tanto revistas como libros electrónicos, hacer charlas de las bases de datos que tenemos suscritas, de Digitalia, por ejemplo, que es una gran base de datos de libros electrónicos, del proyecto que, que estamos desarrollando hace tiempo, que es el portal de bibliografías básicas, que fueron, digamos, las herramientas que más se usaron. Ya el 2021 empezamos con la, con la atención presencial, partimos en julio con el préstamo de libros, en un principio, y por temas de aforo, ¿cierto? Eh, lo tuvimos que hacer previa, previa, previa eh, reserva por correo electrónico, tanto, bueno, nuestros usuarios tenían que enviarnos correos indicándonos que, cuál era el material que necesitaba, eh, y les asignábamos como un día y una hora para que pudieran venir a retirar el material. Y nos fue bien, nos fue bastante bien, eh, hasta ahora seguimos con ese sistema, pero ya no con reserva de hora, porque como hemos ido, eh, digamos, avanzando en, en temas de aforo y de y de restricciones, entonces no es necesario ya hacer como reserva para, la préstamo, para el préstamo de libro. Eh, y ya un poco, en julio, en agosto, yo diría agosto-septiembre, empezamos con el uso de las salas de lectura, que también es un aforo reducido por temas de ventilación, más que nada, y de aforo, eh, también con reserva de, de, de hora, digamos, de día y de hora, y hemos también funcionado súper bien, no... No hemos tenido mayores problemas con eso. Así que hemos sabido, en el fondo, eh, afrontar estos, estos desafíos eh, de buena manera. Digamos, ¿sí? Estamos con un horario, jornada completa dentro del horario que está funcionando la facultad. Eh, nosotros obviamente con turnos, pero la biblioteca está con horario ya prácticamente continuado de, de lunes a jueves hasta las 5, los viernes hasta las 2 de la tarde, que es el horario que mantiene la, la facultad. ¿Y cómo ves eh, el, el trabajo ya para el 2022, eh, sabiendo que eh, la, Uni la Universidad de Chile ha dicho que va a haber una apertura? Eh, ¿Cuáles son los proyectos de la biblioteca? ¿Qué, qué planes eh, van a implementar? Bueno, yo espero y ojalá <ríe> se pueda, ¿cierto? Que, que, que en el fondo el tema de la pandemia vaya cada día disminuyendo más. Eh, yo espero que volvamos presencialmente en marzo. Y en marzo, bueno, empezamos ya con, con nuestro trabajo regular, partimos el año con haciendo nuestra, nuestra, nuestras charlas, ¿cierto?, de bienvenida a los alumnos de primer año. Eh, y también empezamos ya con nuestros talleres de uso de las herramientas digitales de que, que dispone eh, CISIP, ¿cierto?, que es el sistema de biblioteca. Esa es nuestra primera tarea para, para comenzar el año, empezar con eh, nuestros talleres. Y bueno, se nos vienen muchos, muchos desafíos también, ya un poco más de trabajo interno, en, entre, entre esas cosas está esta donación, cierto, que nos hizo la Japan Foundation, que fueron más de 70 libros que ya están ingresados y que en marzo empezamos la difusión para comenzar su préstamo, pero se nos vienen otras donaciones que son muy importantes y que van a requerir mucho esfuerzo en nuestra parte, eh, te puedo adelantar una, eh, otra, eh, y ya está como en conversaciones, pero todavía no, no, no, no lo puedo mencionar mucho. Eh, nos va a llegar de ingeniería eh, una donación de casi más de 10.000 libros del área de las humanidades, que estaban en ingeniería. Eh, eso ya está pronto a llegar, de hecho, ahora en este minuto, hoy, hoy día a la mañana, ya nos trajeron eh, estantería, full space, ellos nos donan los libros, más las estanterías donde estaban los libros, ya nos llegaron esas estanterías y eh, espero que antes de salir de vacaciones nos lleguen también los libros. Eh, que es algo que la facultad se ansiaba hace mucho tiempo, ¿no? que las colecciones de humanidades que estaban en ingeniería, en el fondo estuvieran acá, en, en esta facultad, y eso ya se está concretando, así que espero que estén aquí ya... Eh, antes de irnos de vacaciones Y la otra donación También es una donación, donación importante De una universidad que ya no existe Esa colección eh, Ya está en, Todo en conversaciones, ¿cierto? Para, para que se venga esta biblioteca De hecho, vamos a comenzar A ordenar el material, que no está aquí Obviamente está en el centro de Santiago Para empezar ya Al eh, traslado a nuestra biblioteca Así que tenemos Además de todas nuestras, nuestras tareas Habituales, ¿cierto? Seguir alimentando y reforzando las plataformas digitales que es otro trabajo que, que, que tenemos seguir con la referencia tanto presencial y, y en línea en, nosotros participamos todos los días en el chat institucional de bibliotecas donde llegan consultas no solo de eh, usuarios de nuestra biblioteca de facultad, sino que de usuarios de, de todas las bibliotecas del UNICEA y, y también usuarios externos también del ex, de extranjero, ¿cierto? Entonces también participamos en eso y y, y seguir, bueno, difundiendo todas nuestra, nuestra, nuestras tareas a través de nuestra página de Facebook que todavía la mantenemos, nuestro Instagram que también es relativamente nuevo y que lo, lo, en el fondo lo creamos para eh, llegar a otro tipo de público porque el Facebook ahora es más como para una generación anterior entonces eh, lo, lo, los alumnos ahora están más con el tema Instagram entonces tenemos estas dos eh, redes sociales que... Eh, vamos a tratar de, de, ir, de ir alimentando mejor, ¿cierto? de manera de ir difundiendo más nuestra, nuestra labor. Pero partimos el año, como te digo, con nuestros talleres, y con, ya con todas estas donaciones que, que nos están llegando, que ya están concretando, y que va a ser un trabajo de largo aliento para nosotros. Qué bueno saber que, que la biblioteca sigue creciendo, eh, este espacio de de importancia para nuestra comunidad. Te agradezco por esta conversación, Janet, muchas gracias y vamos a seguir compartiendo todas las noticias que tengan que ver con la biblioteca vía eh, nuestras redes sí, y el seguro de la facultad. Apenas se vayan concretando estas cosas que te estaba contando, sin duda te avisamos para que lo puedas difundir por todos los medios disponibles. Muchas -huh. gracias, Janet. Gracias, Cristian, a ti por la oportunidad. Que estés bien. Y el proceso de investigación en nuestra facultad, por supuesto, que sigue adelante con el dinamismo acostumbrado. El director de esa área, Rodrigo Carmi, nos va a contar de algunas de aquellas investigaciones que están más avanzadas o que son destacables de este periodo. Hola, buenos días. Soy Rodrigo Carmi, uh, director de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y a través de este mensaje, quiero felicitar a los colegas que han ganado el Fondes Regular Versión 2022. En particular, a María Antoneta Vera, de CG Cal, a María José López, del Departamento de Filosofía, a Jorge Hidalgo, del Departamento de Ciencia e Histórica, a Lucía Steger, de Literatura, Jessica Castro, de Literatura también, Carlos Sangüesa, de Ciencia e Histórica, y a la profesora Natalia Cisterna también, del Departamento de Literatura. A todos ellos, mis más grandes felicitaciones. También no quiero dejar de mencionar a aquellos que han ganado fondos de iniciación de versión 2022, como es el caso de Marcelo Rodríguez del Centro de Estudios Griego y Bizantino, Joaquim Gianotti del Departamento de Filosofía y Pablo Berríos del Secla. A todos ellos también grandes felicitaciones. Finalmente, quiero felicitar a quienes han ganado los fondos de postdoctorado 2022, el caso Rodrigo Cardoso del Secla, Daniel Ibarra, asociado al Departamento de Lingüística, Felipe Morales, del Departamento de Filosofía, Juan Pérez, del Departamento de Ciencias e Históricas y Daniela Alegría, del Departamento de Filosofía también. Muchas felicitaciones. El tema de la inmigración es quizás uno de los más acuciantes del de siglo XX y este nuevo siglo, y va a seguir siéndolo, y en nuestro país es especialmente importante. ¿Cómo colaborar desde distintos espacios, desde distintas especificidades? Ponga atención a la entrevista que viene a continuación donde conversamos con Claudia Flores del Departamento de Lingüística que nos va a relatar una experiencia en conjunto con el Ministerio de Educación que es especialmente relevante. Muchas gracias Claudia eh, por eh, la gentileza de concedernos estos minutos para explicarle a nuestra comunidad este tema tan notable de cómo estás colaborando con tu equipo, con este acuerdo con el Ministerio de Educación, con todo lo que se está trabajando en la inserción de los migrantes de manera mucho más plena en nuestra sociedad. Cuéntanos del proyecto en general, que es de verdad precioso. Bueno, esto es un, una serie de cursos, o vamos, vamos, a, vamos a decir mejor que esto fue una colaboración que se inició con el Ministerio de Educación en el año 2000 fines del 2018, ¿sí? quienes nos contactan ¿verdad? para preguntarnos un poco eh, qué hacer, cómo proceder en la integración ¿verdad? Eh, lingüística de los eh, migrantes no hispanohablantes. ¿ya? Y esto se gestiona a través de unos cursos para eh, comenzar a capacitar monitores. El, el, el, el problema, digamos, la problemática del momento es que... Eh, si bien hay un montón de eh, estudiantes migrantes no hispanohablantes en las escuelas, es decir, se ha, se ha permitido el acceso, ¿verdad? Eh, la barrera lingüística eh, efectivamente. Eh, y, eh, Complica mucho la vida y hace muy difícil. Ya no, la a a, en verdad la barrera idiomática es una barrera que no permite el acceso a la educación. Perfecto. Ese es el problema. Entonces, por lo tanto, hemos, comenzamos en este proyecto que tiene como objetivo último la inclusión educativa. La gente hoy en día, y esto parte desde la enseñanza de adultos, esto es importante decirlo, porque eh, parte como un proyecto para la, el, la mayoría de las personas no hispanohablantes está en la educación de adultos. Son personas que han emigrado entre probablemente 20 y 35 años, estas personas... En, eh, se, se, se acercan a las escuelas para dos cosas. Una es para convalidar la educación que ya traen de ti, que no es, no es directamente eh, convalidable, y por otra parte, buscan aprender la lengua. En algunos casos les corresponde incluso completar los estudios dentro de las escuelas chilenas. Todo ello sin que existan en las escuelas eh, profesionales con dedicación exclusiva, expertos en la enseñanza de español como segunda lengua. Por lo tanto, y esto comenzó hace mucho tiempo, muchas organizaciones, instituciones comenzaron a crear cursos de español, talleres, pero desde iniciativas que son más bien comunitarias, ¿verdad? Eh, con, desde, desde distintos orígenes, pero son personas que efectivamente no son expertos en la enseñanza de español. Entonces, el Ministerio de Educación nos contacta, ¿no? ¿verdad? Para que... Eh, empecemos a abordar juntos esto y este problema. Y surgen ahí tres necesidades. En verdad. La primera es, ok, tenemos los estudiantes no hispanohablantes, hay que enseñarles español. ¿Cómo? Bueno, hay que tener profesores. No hay profesores, ok, capacitemos personas que puedan hacer clases. Ok, ¿con qué van a hacer clases? Porque la capacitación ¿verdad? es un nivel un poco más, eh, digamos, superficial de formación, por lo tanto necesitas más apoyo para poder realizar esta educación. Entonces, en esos tres ámbitos comenzamos a movernos, comenzamos a hacer capacitación para monitores, inmediatamente con eso, que comienza el 2019, comenzamos a generar material para enseñar español en EPJA. EPJA es Educación para Personas Jóvenes y Adultas. ¿sí? Son las Correcto. terceras jornadas en algunas escuelas, son los CEIA en otros casos. Este trabajo es bastante largo, si lo miramos ahora en retrospectiva, porque consistía en crear un material que se iba distribuyendo mes a mes y que los monitores que se estaban formando, en, en, en un modelo que más o menos se llama formación en servicio, es decir, ellos mientras se capacitan comienzan a hacer clases, esto por la situación de emergencia, no es la situación ideal. Idealmente una claro. persona se forma y luego hace clases. En este caso estábamos contra el tiempo, por lo tanto, eh, se forman, o se capacitan, digamos, y van a hacer clases. Y llevaban este, estos materiales, que ahora son un libro, en formato de guías. Y los iban testeando. Por lo tanto, nos traían retroalimentación inmediata, para decir, funcionó, no funcionó. Los íbamos nosotros a visitar a sus escuelas, donde hacían clases, observábamos cómo... ¿Funcionaba el material? ¿Cómo estaba funcionando esta capacitación? eso es lo, muy, lo, lo, lo notable de este proceso Claudia en alguna medida es eso justamente que tú nos estás relatando de que si bien el, el, lo, lo, los materiales se van haciendo desde, desde la teoría, desde la, los conocimientos se van perfeccionando, se van rehaciendo en la misma práctica y hay toda una experiencia humana que también tú en alguna oportunidad nos has contado que han vivido, los profesores que es que se capacitan y los ya egresados de este curso que hay profesores egresados alumnos egresados y el libro digamos, el material base, completamente listo, o sea, ha sido un proceso en eso con una riqueza humana también muy importante. Claro, porque porque finalmente es, es un, un producto, si lo queremos llamar así, eh, que se construye, ¿verdad?, con nuestra expertise, como equipo de enseñanza español de la Universidad de Chile, ¿verdad?, con, con los profesionales que llevamos años en esto, pero que se construye también con la experiencia real de observar lo que significa enseñar español a personas adultas en una condición de vulnerabilidad en muchos casos, ¿verdad? En condiciones bastante, de alguna manera, extremas. Hay que pensar que hacer clases en adultos siempre esto es después de las 7, 8 de la noche, personas que trabajan, que tienen que, ir, que tienen que desplazarse en su minuto, ¿verdad? Y que significa un gasto extra. Entonces hay una serie de eh, situaciones que van eh, de alguna manera contribuyendo al desarrollo de ¿verdad? Un, un, un libro que por supuesto tiene una, una postura teórica, ¿verdad? tiene una metodología que es la que nosotros ¿verdad? como eh, equipo, como área de la universidad, es la que a la que adscribimos y desde la que nos movemos, ¿verdad? pero tiene esa riqueza de haber estado siendo trabajado directamente con, en este caso, los, los no hispanohablantes, la mayoría es eh, de origen haitiano, eh, en escuelas públicas, por lo tanto, eh, en el año 2019 y también un poco este año, aunque ya, ya los libros estaban terminados, nosotros hemos hecho observación de clases como equipo, fuimos, nos desplazamos, eh, los otros profesores, yo trabajo con la profesora Rosaba Mondes, con el profesor Moisés Llopis, nos trasladábamos a las escuelas en estos horarios bien extremos, eh, a lugares bastante, bastante también lejos, ¿verdad?, de, del centro de la ciudad, a mirar cómo funcionaba. ¿sí? Eh, entonces, con todo aquello, finalmente terminamos editando lo que hoy se ha convertido en dos libros, ¿sí? Eh, el libro eh, se llama Español para Personas No Hispanohablantes en EPJA, EPJA por Educación para educación personas Familia ¿verdad? Eh, está el nivel 1. El A1, de acuerdo al marco común europeo, y está el libro A2. ¿Sí? Ambos libros tienen además un libro para que el estudiante pueda practicar solo en casa, y hay una guía docente donde se le explica, ¿verdad? pensando en que las personas que hacen clases son monitores, y ellos necesitan ¿verdad? apoyo, guía, en este proceso de aprender a enseñar, por lo tanto la guía docente les va explicando un poco, anticipando qué puede ocurrir en clases, cómo prepararse, y qué hacer. ¿sí? Y estos libros ya están siendo usados. ¿sí? Eh, bueno, por, obviamente por, por la pandemia esto demoró un poco en, en uh -huh. la impresión de este material, ¿verdad? Es un material que hoy pertenece íntegramente al Ministerio de Educación. Ellos lo imprimen y esto se distribuye de la misma manera en que se distribuyen otros libros de texto para estudiantes en el sistema escolar público. Y ya, claro. ya, ya se empezó a usar este año, casi a fin, hacia fin de año, pero, pero ya tenemos personas que los usan y que, y que eh, también... Y que, está, eh, y que está funcionando. Bueno, vamos a tener novedades respecto de la presentación de, este, de estos textos, del de egreso de alguno de los profesores, de alguna manera, de que se ha formado. En los próximos días ya les vamos a estar contando de esta experiencia notable, de trabajo y que, como decíamos al comienzo, Claudia, es una tarea concreta para la integración eficiente y real de los migrantes, particularmente los de habla no, no española, particularmente los haitianos, digamos, en, en grupos. En este caso, Hay claro, muchos, en este en caso, este caso. La, la, el, el, el, el concepto mayor, diría yo, es la inclusión de las personas no hispanohablantes y es una inclusión educativa, es decir, no solo queremos que decir que sí, que, que tienen acceso a entrar a las escuelas, verdad? queremos decir que eh, enseñándoles el idioma, apoyándolos en ese proceso, van a tener acceso a la educación, porque la educación vale. es en español, entonces no, no queremos solo hacer este saludo a la bandera, que pueden estar, que están allí, que aprendan en, en, en un en método eh, que es bastante brutal, que es bueno, vino, aprenda ahí, como puedan, inversión, arreglesela solo, es entregarles herramientas que efectivamente los ayuden en esta eh, inclusión educativa, que luego evidentemente se transforma en una, educación, en una inclusión también social. Nos, nos parece súper relevante siempre destacar que todo lo que nosotros hacemos, nuestra mirada, nuestra postura teórica, siempre también respeta y resalta la identidad de las personas hispanohablantes, nadie está aprendiendo español eh, para dejar atrás su cultura, nadie aprende español para hacerse chileno, muy por el contrario, aprende esta lengua para poder comunicar quién es, eh, contarnos ¿verdad? su propia historia, su experiencia, eso es para nosotros también muy relevante, es parte de, de cómo también capacitamos y vamos formando, nosotros en la facultad también tenemos un diplomado que, eh, de extensión ¿verdad? que contribuye eh, a, la, a la formación de, de personas que enseñan español, ¿verdad? de profesores que enseñan español, y va siempre de esta mirada que es completamente ¿verdad? intercultural, reconociendo ¿sí? al otro como una persona con una historia, una identidad eh, que debe mantener, y que, y que siempre estamos preocupados de que así sea. Claudia Flores, te agradecemos estos minutos que nos permiten poner en común con toda nuestra facultad, esta tarea tan importante que tú has encabezado. Muchas gracias. Gracias a ti. Y con esta conversación con Claudia Flores, estamos despidiendo el programa de este periodo. Nos vamos a reencontrar en marzo. Vienen ya eh, las vacaciones habituales del mes de febrero. Y en marzo retomamos el diálogo aquí, en Humanidades al Día.